Hola Milena, hola Daniel, bueno, eh, quisiera mandarles un saludo muy grande desde acá desde Uruguay, a la distancia. Eh, agradecerles primero que nada, vi que tienen la camiseta número 25, me deja muy, la verdad, muy contento de que después de tanto tiempo todavía me sigan recordando. Espero pronto estar por ahí para conocernos personalmente y bueno, y charlar un poco de todo lo que fue mi estadía en Suiza. Comentarte que el número 25 eh, no lo pude usar más después de, de que me fui de Suiza, porque bueno, no, no, lo, pude, no lo pude conseguir, siempre estaba ocupado. Eh, no sé si será alguna algo del destino, pero no, me, no lo pude usar más. El, y cuando llegué al club lo usé porque nací en febrero y en el rango de los, de los dos solamente quedaba el 25, que la verdad me vino muy bien y bueno, y que sea supersticioso con ese número, la verdad me deja muy tranquilo porque yo también lo soy, lo veo muy seguido y me, la verdad cada vez que lo veo me pone muy contento y se me vienen esos recuerdos de Suiza eh, con el club, con la gente, con mi familia y bueno, esperemos que que también haya sido algo bueno mi pasaje y haya dejado marcas en ustedes, me deja muy muy contento, la verdad que no sé qué decirte porque estoy sin palabras así que solamente desearles lo mejor, cuídense en, y pronto, capaz que a lo mejor eh, nos estaremos viendo por ahí. Un beso grande desde acá de Uruguay.